Buenas tardes Buenas tardes a todos y todas Son las 6 Hora de hacer un taller De aprender una cosita nueva Bienvenidos y bienvenidas Todos y todas A esta edición, séptima edición Del Urban Fest Este festival de arte urbano Hola, Hot Staff Por aquí te veo Hola, hola, ¿estamos? Hola, estamos, estamos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, aquí de vuelta después de la prueba ya, ya estamos listos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, voy a presentar un poquito el taller que, que os traemos para hoy. Eh, quiero deciros que esto he es una iniciativa de Conecta Juventud 2.0 y que estamos dentro del Festival Urbarse, Fest, que es un festival que normalmente hemos realizado en el Centro Juvenil del Sitio de Mi Recreo, y que ahora hacemos de forma online, extensible, pues a toda madre juventud. Y lo hacemos, pues bueno, a través de los medios tecnológicos, que además hemos puesto en plásticas durante estos dos últimos meses. Así que quería presentaros el taller que, que os hemos traído para hoy, y a la persona que nos va a enseñar un poco su técnica, que es OTSAP, uh -huh. que está ya por aquí preparado. Y nos va a estar contando también cositas, no solamente de su técnica, y vamos a estar viendo cómo, cómo está realizando esta muestra que nos ha preparado para hoy, sino que bueno, también nos va a contar un poquito cómo es su recorrido dentro del arte urbano, ¿no? Uh -huh. Así que nada, pues yo encantada. Así que Octav, cuéntanos si quieres un poquito eh, cómo, cómo te inicias en, en el arte urbano. Bueno, o prefieres que contemos primero los, los eh, que vamos a utilizar para el taller. Bueno, como, como quieras, bueno, lo primero, buenas tardes, eh, y encantado también de estar aquí. Me hubiera encantado estar en el sitio de mi recreo, como otros años, ¿verdad? Físicamente y dos Pues sí. Pero nos bueno, en esta situación, pues la verdad es que, que bueno, es una buena forma también de, de seguir haciendo cositas y, y de seguir motivados, ¿no? Entonces, eh, como quieras, Vane, bueno, lo, lo que podemos hacer es si me presento yo muy brevemente, aunque esto de hablar de uno mismo es un poco raro, ¿no? Pero bueno, yo me llamo Diego, aunque trabajo bajo el seudónimo artístico está, que es el que, el que muchos y muchas conoceréis. Eh, Quiero decir, bueno, yo me dedico profesionalmente al diseño y la comunicación y compagino esas, esas tareas con mis proyectos artísticos. Dentro de los proyectos artísticos que desarrollo, pues bueno, eh, yo creo que el, quizás el más relevante sería lo, de lo que hago en espacio público como artista urbano y demás. Luego también hago cosas con esta técnica que es la que, que, es la que vamos a utilizar hoy, que es la, la técnica de la tinta y lejía, que, que bueno, más allá de, de las propias ilustraciones como la que vamos a hacer hoy y demás, yo también la, la he desarrollado a lo largo de los últimos años como pintura en directo, de hecho... En el sitio de Me Recreo hemos hecho varias, varias, varias, eh, en los últimos años. Y, y nada, ¿qué más? No sé y en qué... Tetuán.joven joven, tenemos una obra por allí tuya también. Sí, creo en que sí. Centro, una obra en también. el centro de Tetuán. Sí, sí, sí por, allí, por allí está, la tenemos por allí colgada. <risa> sí, por ahí andará, de alguna pintura en directo, alguna historia, ¿verdad? Sí, sí, sí de algún sí. taller, sí. Pues, pues nada Estupendo, eh, pues muchas gracias por esta breve introducción uh -huh. no, que, no, no. Te quería preguntar un poco eh, uh -huh. cómo, y ¿Cómo decides, un poco porque me dices como que vienes del, del mundo más del diseño cómo, ¿Cómo decides un poco introducirte en este mundo de, del arte urbano? O siempre, uh -huh. ¿O siempre has estado haciendo cosas de arte urbano? Realmente el arte urbano es antes que, bueno, el arte urbano, es que aquí ya entramos en un tema de, de terminologías, ¿no? De de ¿Qué es arte urbano? ¿Qué es street art? ¿Qué es graffiti? En fin, eso es complicado, ¿no? Pero realmente digamos que para mí, digamos, como influencia, el, el graffiti, digamos, viene mucho antes que el diseño, porque, porque claro, tú es algo que empiezas a hacer de más, de más chaval y diseño, pues es cuando te empiezas un poco antes yo en mi caso un poco antes de entrar a formarme en la escuela de arte como diseñador gráfico yo ya ya había hecho de manera cómo se dice autodidacta no algún póster algún cartelillo y tal me apañeas el primer cartel que yo hice lo hice con Adobe Flash que era un programa de animación que no está destinado para imprimir pero no sé cómo me las apañé para hacer <risa> un cartel y, y luego ya pues eso te, te profesionalizas y para mí lo que lo que siempre es, es que sabes, sabes qué pasa que el, en el tema creativo las cosas no son compartimentos estancos no entonces puedes desarrollar una línea de diseño gráfico comunicación y otra línea más artística pues que al final siempre convergen entonces de hecho yo en el trabajo que hago más eh, en el espacio público yo lo, lo enfoco lo encuadro como lo que sería post graffiti por el tema de que no es graffiti como, como lo entendemos, en cuanto a, a que el graffiti en sí implica, implica otra serie de, de cosas, ¿no? Pero uh -huh. sí que a mí me gusta en ese sentido fusionar, digamos, lo que yo sé de como diseñador gráfico y lo que sé pues de haber hecho en el espacio público. Y de ahí salen un poco las cosas que yo hago al final, de, de la fusión, de la experimentación y de la, la mezcla constante. Uh -huh. Pero qué entonces, guay. interesante. De hecho, esta misma técnica, eh, la de la tinta y elegía, es una técnica experimental también. Que a, a mí es lo que me motiva. El tema experimental, jugar, fusionar y todo eso. Uh -huh. Genial. Y no sé pues si quieres, empezamos a hablar un poquito de la técnica en sí para que puedas, si quieres, ir empezando a contarnos cositas Venga, y un pues poco que... ver el proceso creativo. Estupendo, pues, pues os explico. Lo que, lo que vamos a ver hoy es la técnica de la tinta y legía, ¿vale? Que es una técnica muy utilizada en el campo del do-it-yourself, de todo esto del hazlo tú mismo, ¿no? Eh, para el desteñido de prendas, pero también se, se utiliza en el, en el ámbito artístico, ¿no? Entonces, como bien sabéis todos y todas, la lejía, pues... Eh, Químicamente es hipoclorito de sodio, ¿no? Entonces es una disolución oxidante que oxida determinados tintes y demás. Por eso, por ejemplo, si cogemos una camiseta negra y le echamos lejía, pues va, va a desteñir. Si, si lo hacemos de manera intencionada, va, podemos hacer unos dibujos muy chulos también. Mira, eso, eso estaría guay, hacer un taller, ya, ya hablaremos. Pero eh, pues eso, ¿no? Si, si lo haces de manera intencionada, pues hacemos unos dibujos muy chulos. Si te pasa sin querer, pues es una faena, obviamente, porque estás a perder la, la camiseta, ¿verdad? Pero bueno, en lo que refiere a la técnica de la tinta y lejía sobre papel, digamos que el principio es el mismo, el mismo que puede ocurrir sobre las prendas, ¿no? Que al final la lejía es oxidante. ¿Qué pasa con la tinta? Que ejerce un efecto opuesto, digamos, de reducción. Entonces eso genera una tensión cromática, generando una, una serie de colores de una gama pues bastante característica. Realmente, las, eh, eso hay, hay veces que es como, como lo, lo bonito ¿no? de, de las técnicas, es decir, las posibilidades de esta técnica son infinitas. Mira, las posibilidades de la técnica latina elegía no son infinitas, son las que son, honestamente. ¿no? Y esos límites, precisamente, son los que, lejos de ser un, un impedimento, pueden ser una motivación para para, bueno, pues decir, yo tengo estos límites, pero dentro de estos límites, ¿qué puedo hacer? ¿no? Y, y en esas estamos. Yo, yo, básicamente, eso es lo que, lo que vengo intentando hacer desde que, desde que empecé a jugar con esta técnica. Y, y nada, aquí, aquí seguimos. Es una técnica que a mí me gusta mucho decir que está entre, entre el arte y el experimento, ¿verdad? O sea, hay veces que cuando se lo explicas a la gente, pues hay, hay gente que lo vemos más como un experimento, ¿no? Como decir que esto que al final tiene su ciencia, obviamente. Pero pues, bueno, eso lo podemos utilizar también para hacer eh, creatividades artísticas y demás. Claro, es que la experimentación está dentro del arte constantemente, claro. Entonces, bueno, eh, hay un montones de, de manifestaciones dentro del arte que son casualidades, ¿no? Y que de esas casualidades nacen... Pues obras, ¿no? O pensando que la obra podría ir de una determinada dirección, de repente, pues pues toma otra distinta, ¿no? Efectivamente. O sea, esto realmente. Mira, las correcciones que admite esta, esta técnica son muy, muy, muy limitadas, ¿no? Entonces, uh -huh. tú hay veces que tienes que convertir un error, poniéndole las comillas muy grandes al error, puede que no lo sea, puede que sea un acierto. Entonces, uh -huh. tienes que intentar. Saber ir leyendo y saber, eh, pues eso, si, si, tú, si sucede algo que a priori podrías considerar un error, saberlo revertir para, para buscarle eh, el sentido a ¿no? eso, eso, eso que ha ocurrido. Y, y aunque lleves muchos años trabajando con esta técnica, siempre te va a sorprender, siempre vas a tener imprevistos. Posiblemente incluso algún momento tengas que tirar el dibujo, esperemos que hoy no. Pero, pero, bueno, ahora, no, no. Cuanto, cuanto más prácticas es verdad que, que la vas controlando pero no es posible controlarla al 100% nunca ¿no? o sea, entonces uh -huh. eh, a mí eso es lo que me parece guay la verdad de, de la técnica, lo que, lo que me motiva si ya supiera cómo va a quedar el dibujo antes de hacerlo pues no me motivaría, sinceramente entonces, claro. sí que es verdad que intento tener una idea inicial mira, fijaros, de hecho quería enseñar esto yo lo que hago es, una vez hecho el dibujo, lo fotocopio y me hago, bueno, con unos ratus así, chas, chas, chas, ¿sabes? Que he cogido estos cuatro colores pues porque me ha dado por ahí. Un marrón, un rojo, un uh -huh. naranja y amarillo, ¿no? Simplemente como para hacer una, un análisis previo de dónde quiero que vaya la luz. Aquí mismo yo ya me he dado cuenta, a la que lo he hecho, que hay cosas que, pues que yo qué sé, por ejemplo, esta luz igual me apetece estirarla un poco más. Aquí, de hecho, me apetecería meter una luz... Pero en fin, como también es una técnica al agua que se va estirando y demás, pues yo que sé, igual sale aquí una mancha interesante y, y puedo aprovecharla de, de otra manera. Entonces, ¿no? bueno, tú partes de... Esto es la chuleta, digamos, ¿no? O el, el ensayo, digamos, ¿no? Como cuando hemos hecho la prueba de sonido, pues, pues en esta técnica que también es como muy en directo ya, ya de por sí, ¿no? En plan de que es aquí y ahora, o sea, lo, lo que sucede, sucede pues esto es un pequeño ensayo ¿no? que, que te permite al menos tener una idea en la cabeza para luego pues, estar sí. fresco y, y, y saberlo enfocar un poquillo. Entonces nada, eh, vamos a empezar si queréis. Mira, yo aquí lo que tengo, lo que pasa sí. es que no, no lo vais a ver porque lo tengo fuera de plano, pero tengo yo aquí tres vasillos, eh, dos de agua y uno pequeñito de lejía. Hablábamos antes en el, el, en el ensayo que a veces que la gente se piensa, joder, que, que vas a echar mogollón de lejía como cuando vas a limpiar un váter después de unas fiestas patronales, pero, pero realmente no es así, pues con un poquito es suficiente, porque además de hecho lo que vamos a hacer es que jugando un poco con la, la, la, la, la lejía, perdón, es, es una disolución al agua, entonces vamos a jugar también para disolverlo un poquillo más, un poquillo menos, para que nos vaya dando distintos tonos, en función también de la concentración que tenga la tinta que esté debajo y del grado de humedad que tenga el papel, etcétera, etcétera, pues vamos a sacar distintos tonos. Eso es algo que se aprende ensayo horror practicando y, y que, como os digo, al 100% no, no se puede controlar nunca, pero bueno, a base de, de practicar sí que, sí que lo podemos controlar un poco. Lo primero que, que yo hago es utilizar estos agua. Pues me ha puesto la pantalla negra, yo creo que veis, ¿no? Sí cojo con agua y un pincel no, me quito yo para que se vea más, más claramente el dibujo aunque aún así te vas a quedar en el cuadradito de abajo vale, aún así me vas a seguir escuchando, ¿vale? vale, vale, genial, pues eso, mira eh, un apunte importante, yo lo que utilizo para, para el contorno porque claro, diréis cómo va a desteñir la tinta eh, y, y el contorno no, no el tema es que el contorno lo que utilizo es un rotulador posca de estos tipo acrílicos que no destiñe ¿Por qué? Pues la verdad es que, que no, no lo sé. Entiendo que por el tipo de pigmento, pero, pero vamos, se, no, no, no se ve afectado por la alejía. No les, por eso partimos siempre del, del trazo hecho con un rotulador pues, de, de este tipo, que puede ser un rotulador permanente, un rotulador acrílico, algo así. ¿no? Eh, yo lo que hago primero es humedecer el papel, las zonas donde, donde voy a aplicar la tinta... Bueno, el papel que estoy utilizando es un papel tipo ingres, que tiene alto contenido en algodón. Es muy suave, si lo tocas, es gloria bendita, la verdad. Este papel es muy, muy, muy algodonoso, muy suave. Y eso hace que funcione también muy bien, esta técnica sobre el papel. Eso sí, si machacas mucho, te lo puedes llevar. Entonces, conviene... Para tratar de aplicar la, la justa cantidad tanto de tinta como de energía como de agua para que no nos lo carguemos. Por aquí abajo no sé si estáis viendo bien porque creo que se corta el plano, pero yo lo que hago es, o sea, este retrato aquí tiene la, la, la línea inacabada abajo, pues lo que me gusta hacer es un poco de mancha para que quede interesante ¿no? ese, ese fundido. El personaje que voy a pintar, para por hacerlo, es un poco más interactivo también y, y que no haya tanto así de, de silencio. Eh, me imagino que conoceréis este personaje que, que estoy pintando. Podéis ponerlo por los comentarios, a ver quién acierta. Si lo hacemos un poco más interactivo, ya que no nos vemos las caras. Y, sí. ¿Sabes? Yo iba a comentar que estoy atenta de los comentarios, ah, por bueno. si alguien quiere hacer alguna pregunta... Si alguien se pierde un poco con algo de la técnica, pues que vaya preguntando y se aclara. Pues oye, no me he enterado del material, no me he enterado del roto este. Pues Por aquí dicen de Linkin Park, dice alguien. ¿Quién? ¿Qué, ¿Qué dicen? Dice bueno. Linkin Park. Alguien dice Linkin Park. Linkin Park es un grupo, pero pero no, no no es un señor. ¿El señor quién es? A ver, a ver si, va, a ver si lo averiguan. No, pero van, van, van bien encaminados, ¿eh? Va por ahí, va por ahí, sí, va por ahí. Yo también Bien. lo sabía, iba por ahí. <ríe> y las, por, si quieres, te voy preguntando también cositas. Sí, sí, y cuando sí. tú quieras, me cortas, ¿eh? Que yo por preguntarte, te puedo preguntar, es que tampoco te quería interrumpir vale. Vale. la concentración. Eh, he estado viendo también un poquito las cosas que... Willy Toledo, de joven. <ríe> Willy Toledo, de joven. <ríe> Ostras, no puede tener un aire, ¿eh? ojo Sí, sí, no está desencaminado Algo de aire sí que hay Pues eso, que, que te quería preguntar un poco Que he estado ojeando Además de la técnica esta que, que haces colegía Veo que también tienes la técnica que me has estado contando En haces mural, ¿no? Y, sí. y no sé si alguna técnica más Utilizas habitualmente para tu para tus temas artísticos. Sí, mira, yo principalmente, eso la verdad es que lo, lo tengo bastante clasificado en la web, digamos, ¿no? que luego os podéis meter, echarle un ojo tranquilamente, ver proyectos y todo eso. Pero yo principalmente, uh -huh. digamos que en la, en la línea artística trabajo, yo diría que tres líneas. La, la primera es el tema del arte urbano, que lo que lo que hago, bueno, he hecho también murales más ilustrativos y más así, lo, lo que podría ser esta ilustración, pero llevada a mural, ¿no? Y también lo que vengo desarrollando en los últimos años, que a mí ahora mismo es lo, lo que más me interesa y lo que más me motiva, que es post-graffiti iconográfico, ¿no? que es, si os metéis en el propio Instagram mío y demás, es lo que más veréis. Se trata básicamente de jugar con un icono, que sería un icono mutable, ¿no? o sea, un icono que, que no es siempre igual, sino que, que, que puede ir adaptándose en función de distintas temáticas y, y demás, ¿no? Pero que, que al final el punto de partida es siempre el mismo. Es el, el icono de la cara que utilizo. También tengo otros elementos recurrentes como los puntos y tal y cual. entonces... Lo he estado viendo bueno. que me parecía como un tema algo onírico, te iba a preguntar, ¿no? O a lo sí. mejor no tiene nada que ver, pero a mí me ha transmitido así como algo muy onírico, muy enseñación, muy... Totalmente. Eh... O sea, es un rollo... Entre minimalista y surrealista, un, un surrealismo minimalista, podría decir, ¿no? Eh, uh -huh. Más bien, porque, digamos que, o sea, encuadrado como. Digamos, tampoco debo decir como género, pero yo creo que al final lo que se basa es en la fusión del, del grafiti iconográfico, que es algo que aquí, uh -huh. concretamente, además, hemos conocido bien, la plasta del Suso, bueno, el pez de Barcelona también, etcétera, ¿no? Ellos son los precursores de lo que es el graffiti iconográfico y que a mí, pues cuando empezaba a pintar la verdad es que era lo, lo, lo que más me motivaba, ¿no? más, más incluso que las letras entonces, uh -huh. de esa fusión entre el, el graffiti iconográfico y el diseño gráfico, yo creo que sale un poco lo que, lo que yo hago ahora y, y desde una perspectiva más artística, sí, yo creo que se podría enmarcar ahí, en ¿no? un minimalismo surrealista o algo así, me gusta también mucho jugar con el color Fijaros que aquí en, en, en esta técnica la de la tinta elegía está muy limitada cromáticamente y, y, uh -huh. y lo, que claro. hago, lo que yo hago en la calle es totalmente distinto. Es bastante totalmente malo. opuesto, sí, sí, es sí, verdad. Entonces, eh, eso es lo, lo interesante también, ¿no? Porque a mí personalmente si hiciera siempre lo mismo, pues me aburriría. Entonces me permite... Eh, no aburrirme, básicamente, mantenerme fresco, y uh -huh. yo creo que también hace, hace más interesante el trabajo, ¿no? O sea, que tú digas, eh, o sea, salvando las distancias, pues lo que ha pasado siempre con los, con los buenos artistas, ha pasado eso, ¿no? Que acababan haciendo al final una cosa que podía ser más minimalista o más uh -huh. expresionista, pero venían también de hacer otras cosas más ilustrativas o incluso más clásicas, ¿no? Y, uh -huh. y al final es, es, es todo un camino, es todo un camino que te, te va llevando por distintos sitios y y eso es lo bonito, eso es lo que justifica también de alguna manera el, el trabajo, yo creo. Pues sí, la verdad es que sí. Claro, o sea, muchas veces pensamos que un artista está como metido en una caja, ¿no? O, o que solamente claro. se dedica a pintar un tipo de, de estilo, ¿no? Y la verdad es lo que tú dices, que al final es un camino creativo donde vas cogiendo, rescatando un poco lo que te interesa, lo que, lo que te identifica, ¿no? Y vas un poco llevándolo a tus obras, ¿no? Y luego también yo que, que en mi caso, al trabajar también en el espacio público, es que es muy distinto, es muy, muy, muy distinto eso, porque, bueno, yo ahora mismo también hago el tema de, de las caras, del postgrafito iconográfico y todo este rollo, también lo estoy llevando a cuadros, a lienzos y todo el rollo, ¿no? Pero uh -huh. realmente eh, cuando yo empiezo a hacer eso, en ningún momento estoy pensando en hacer cuadros, lo que estoy pensando es en hacer piezas en la calle, ¿sabes? Y en uh -huh. con con el espacio, jugar pues yo qué sé, si hay un pivote que sale en el muro, pues ver qué se puede hacer con ese pivote y, y esas cosas, ¿no? Entonces haciendo esto en pared pues estaría haciendo un mural realmente que bueno, que te que quiero decir que, que está guay, pero que, que, que bueno, que igual en, en una pared, en un espacio público que en un lienzo grande, ¿sabes? Pero en ese sentido, pues pues eso yo lo que, la línea que trabajo en la calle es que Realmente está pensada para la calle, de una manera. Para la calle. Claro, uh -huh. voy a... Me ha recordado un profesor que, que tuve, ¿no?, que hacía pintura mural, que, que decía algo así como que era, la pintura mural es... Eh... Ay, al que, al que no lo voy a saber decir, <risa> es como la alta costura, decía, ¿no? Como es una pieza para este lugar en concreto, ¿no? Y, y eso se me quedó grabado, ¿no? Porque es como que es, es cuando pintas en una pared, en la calle, es como para ese lugar concreto, con esas eh, cualidades específicas, en ese lugar eh, justo, ¿no? Y, y bueno, pues tiene claro, un, es, es diferente, claro, es una pieza única, digamos, para ese para ese espacio. Totalmente, y que digamos que el, el entorno es lo que, complete, lo que completa el significado de la obra, ¿no? En ese sentido, uh -huh. si tú haces un cuadro, al menos desde mi punto de vista, de ¿eh? todo opiniones propias, ¿sabes? Pero si tú haces un cuadro, para mí, sinceramente, no realmente no cambia tanto el significado del cuadro si lo cuelgas en un lado o lo cuelgas en otro. O sea, eh, uh -huh. habla, hab, hablando de la caja blanca, ¿no? Eso, eh, que lo ponga sí. pues, en un espacio expositivo o en otro, pues chico, yo qué sé. Tampoco cambia. Me parece es interesante esto que estás comentando porque el domingo tenemos una mesa redonda que vamos a hablar sobre este tema: sobre sobre el arte urbano, eh, ¿pertenece a la calle o dentro de la galería sigue teniendo sentido? Con un poco todos estos saltos que está viendo, ¿no? De, está echando lejías, te voy a contestar, que están preguntando. No. no, ahora mismo está. Perdona, contéstate, contéstate. Nada, ahora mismo está tinta. Lo que he hecho es humedecer primero el papel todo va despacio. ¿eh? Entonces, lo que he hecho primero es humedecer el papel con tinta. La tinta seca bastante rápido, la verdad. A mí me gusta que salgan estas cosas, estas manchas y tal. Entonces, podemos ir hablando mientras seca un poco, que seca muy rápido, y luego ya voy a empezar a meter en la lejía. Después de empezar a meter los primeros toques de lejía, vamos a volver a meter tinta, porque como, como explicaba al principio, lo interesante de esto es que la lejía oxida y la tinta ejerce el el, el efecto contrario, que es reducción en química, ¿no? Entonces cuando está jugando con esto en fresco eh, es cuando van saliendo las cositas, entonces eh, como os digo, ahora empezamos así, porque tiene que haber algo que oxidar digamos, que eso es lo que va a hacer la alejía, luego meteremos la, la alejía y luego será como una retroalimentación constante ¿no? meter un poco de tinta, un poco de alejía un poco de tinta más diluida, alejía más diluida todo esto con agua cortamos la, la reacción también de, de la energía. Entonces, eh, eso, por ahora tengo que esperar un poquillo a que se seque esto, ¿vale? Para... Alguien puede estar pensando, se ha cargado el dibujo. Sí, Porque ha claro, lo el... has tapado todo en negro y, y ah. alguien puede estar diciendo, madre mía, ¿y esto ahora cómo lo va a arreglar? Claro, pues bueno chavales, pues ya estaría, es ¿eh? un placer el directo nos <risa> <y> vemos <risa> en la próxima. <risa> <risa> Hasta aquí el dibujo de hoy, ¿no? <risa> Estaría guay, ¿eh? Por, por, por la broma. No? Bien, pero no, ¿Qué? ¿Qué? Eh, No, es, esto cuando, lo, cuando lo, lo haces en directo, en grande y tal, la, la gente al principio piensa que eres un friki también, porque dice: ¿Qué haces este con el dibujo tan bonito que tenía? Yo no lo he puesto todo, <risa> todo el tiempo, con, con lo bien que estaba. Pero, pero, pero, una, tranquilidad, está bajo control. Es que no, es que estábamos hablando? De, ¿Podemos aprovechar un, ahora mientras seca esto? Sí, por supuesto. Sí. Es que estoy leyendo que hay, hay gente que está ahora mismo riéndose diciendo que estaba pensando exactamente esto. ¿Qué está haciendo? No sé. No, eh, es... Estaba empezando a dudar que esta persona suspira lo que está haciendo, ¿no? Claro, claro, claro sí, sí, sí, no. Si es normal. normal, yo estoy acostumbradísimo a esto. Al principio dicen, ande va este friki, con, con lo bonito que está ahí." Eso también pasa, ¿sabes con, con qué me pasa? Bueno, nos pasa a muchos de los que pintamos murales, yo creo que a todos. Antes de pintar la pared, cuando blanqueas, es frecuente pues sobre todo personas mayores que no están tan acostumbradas a esto del arte urbano y demás, cuando lo pintas todo con rodillo blanco, la pared, ¡qué bien, qué bien! Qué bien la, la pared blanca, limpia, fresca. ¿no? Y luego cuando empiezas a dibujar, ya lo están estropeando, ya lo están estropeando estaba la pared de blanca, todo lisa con lo bien que la había quedado pero, pero bueno, en sí, son al final situaciones recurrentes sí claro de los que hacemos esto bueno, yo creo que eh, al final habrá mucha gente que cuando lo ve el mural terminado, seguro que les encanta no ah, sí, pero bueno, sí, sí. ahí tiene que haber opiniones para todo Así eh, es. en el mundo del arte, pues a ver más todavía bueno, cuando estás además, sobre todo cuando pintas en la calle y todo eso, pues eh, te vas a encontrar. Te sabes además tú. mucho, ¿no? Claro. Está todo el mundo Pero, pendiente a ver qué pasa con la pared. Claro, estás ahí pues hay gente que le da igual que pasa de largo, y como si pintan las meninas, ¿sabes? Le da igual. Gente que creo que, que, que está haciendo en la pared y gente que, que bueno, que está un poco más con la mente abierta, pues respetando. A ver qué ya. pasará. Ya, claro ya, A ver qué, qué pasa. Pero es que al final eso nos, nos reímos mucho los, los que pintamos muros y todo esto, que es que al final te encuentras con situaciones muy recurrentes que, que suceden en ciudades muy distintas, en contextos muy distintos. Siempre te encuentras a la misma persona que, que te dice la, las mismas cosas. ¿no? Eh, la persona que te dice, a ver cuánto dura, es un clásico. Eh, el, el, el señor también que te dice, ya, ya estás estropeando después de blanquear. Suele abundar también, es, es un espécimen común. <risa> y, sí, dicen bueno. por aquí, ¡qué bonito se ven los ojos! <risa> la verdad que sí. ¿Sabes qué pasa? Con la, con la lejía nunca vamos a tener un blanco total, entonces el blanco hay que respetar. Claro, ¿Qué has hecho? lo has dejado reservado para que respetar sí. ese blanco. Hmm. Ya, a las malas, pues yo qué sé, no es lo suyo, pero se puede meter un poco de tempera blanca si la lías y ya está, ¿sabes? Que, lo suyo es no, no tener que meter tempera ni, ni nada. Jugar solo con la tinta y, y lo Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces tengo aquí la mejilla. Mira, esto me viene súper bien porque esto era de un yogur, ¿sabes? Pero, pero está muy bien. Es de cristal y tiene esta tapita que ¿Puedo? la como, como echa mucho olor. Es un poco irritante. pues me viene bien porque la tengo tapada hasta que empiezo a pintar. Pero lo que voy a hacer ahora es poner la mascarilla en plan COVID <risa> y lo, <risa> que está bien. Genial. Pues eh, lo, que te estaba, lo que te estaba comentando hace un poquito es que eh, esto que estamos, reciclaje, dicen por ahí, claro que sí. Sí, hombre, por supuesto, es que es una tontería comprar cuando puedes reutilizar cosas que... Pues Están sí. Bien. Pues estaba comentando que justamente de lo que estamos hablando, ¿no?, de la, de la importancia que toma... Eh, un, una pintura en una pared determinada y que el domingo va, vamos estamos preparando una mesa redonda de varios artistas y especialistas para hablar ¿no? de, de si el arte urbano eh, tiene sentido dentro de una galería o, o en realidad pues su sentido está en la calle ¿no? y, y, y bueno cuando está en una galería desde mi punto de vista es que ya no es arte urbano o sea te quiero decir es, es otra cosa no, no es que sea no, no sé, habitualmente se dice exposición de arte urbano en una galería, pues que realmente es uno, no es arte urbano, son cuadros eh, que a lo mejor pueden tener una influencia estética de, de, de lo que es el arte urbano, de la línea que desarrolla ese artista en, en el espacio público, en el arte urbano y tal, pero sí. realmente no es arte urbano, el arte urbano es a la calle, desde mi punto de vista. ¿eh? Pero... Sí, sí, sí. no Está interesante que lo comentes porque bueno así vamos un poco suscitando esta intriga durante la semana, pues para ver eh, cómo se desarrolla la mesa redonda, ¿no? Porque habrá diferentes posturas, supongo, también, pues entendemos eh, que habrá personas que se que están más, que están dentro del arte como, como tú, que a lo mejor tienen que desarrollar su trabajo artístico para, pues, para poder sobrevivir, ¿no? Pues en una galería, ¿no? Porque a lo mejor es, es la única salida económica que que tienen, ¿no? Entonces ahí, pues, vemos que hay varios frentes abiertos que creemos que puedan suscitar pues, un debate interesante. Sí, sí, sí, la verdad que sí, yo sí puedo, eh, intentaré asistir a ver a ver qué, qué se cuenta, pero la verdad es que es un debate un, un debate pues eso, que, que está siempre ahí, el que lo empezó a abrir fue Banksy, obviamente, y luego le han seguido muchos artistas uh -huh. y tal, pero no sé, desde mi punto de vista es que son, son cosas distintas, una cosa es el artista urbano uh -huh. y lo que te digo, para mí el arte urbano es el que está en la calle. Si luego un artista urbano quiere hacer un cuadro porque tiene que comer, pues estupendo. La cosa es que o sea, para, para mí no, no no le quita valor al trabajo. No son incompatibles, ¿no? Bueno, claro, pero son cosas distintas. Claro, claro, claro es que para, para, para mí es eso. Lo que pasa es que nos gusta mucho siempre poner etiquetas de esto es, claro. esto, y todo eso, ¿no? Porque estamos o sea, llevamos las etiquetas en el ADN para, para entender las cosas, pero... Pero es que son cosas distintas eh, y uh -huh. digo, hay veces que nos equivocamos mucho con terminologías, como muchas veces se llama graffiti a lo que no es, eh, se llama street art a lo que no es, art urbano a lo que no es, en fin, pero como es algo relativamente nuevo, eh, hombre, hay, hay mucho escrito a nivel académico, he de decir, es eh, bastante, pero aún queda mucho por escribir uh -huh. comparado con... Claro. Que es la es lo, también es lo que tiene un poco la cultura de la calle, que está en, en, en cambio constante, ¿no? Que es lo que hace que constantemente se reinscriban, se reinscriban cosas no y aparezcan nuevas tendencias, supongo, o nuevas formas de, de llevar el arte a la calle, ¿no? Y... Uh -huh. Bueno, bueno, por ahí vemos que ya estabas a tope con la lejía. Chicos, y chicas, la... ahora está metiendo la lejía. Entonces veis que va destiniendo poco a poco. Está el papel todavía húmedo, entonces bueno pues podemos jugar un poco también con eso. Uh -huh. O sea, que dejas a lo mejor un poco húmedo algunas zonas y eso también te, te favorece, ¿no? Te viene bien para, para conseguir algunas tonalidades. Sí, me, da, me, me viene bien para estirarlo y demás. Yo mismo, lo que digo, no lo veis aquí, tengo otro vaso que está solo con agua, entonces... Cojo un poco de agua con un papelillo ahí también. Y lo voy estirando un poco, ¿no? Entonces, podemos jugar un poco con eso. Uh -huh. Hay gente nerviosa, tan nerviosa. ¿Qué quedará? ¿Qué quedará? ¿Qué va a pasar? <risa> Hombre, pues ahí está lo guay, ¿no? Eso es lo guay, eso es lo guay. Además, una técnica tan mágica. Sí, entre, entre el experimento y el arte, que, que digo yo siempre, creo que es, es así. De verdad que es, tengo que estar como a, a dos cosas y no, no, no estuve muy acostumbrado, pero bueno, ya con la práctica ya vas. Preguntan por aquí si el papel no se deshace. Yo supongo que como has utilizado un papel de gramaje un poquito así, ¿no? Sí, no, no tiene mucho gramaje, este tiene 108 gramos metro, entonces es complicado, te lo puedes llevar. Pero, como tiene bastante algodón, eh, viene muy bien, porque efectivamente hay partes que se deshace pero a mí eso también me viene bien para jugar. pero por ejemplo, es que aquí no, no lo veis, pero o sea, yo puedo ver la pulpa realmente del papel. Entonces, esta pulpa que está aquí, yo puedo ver esas fibrillas que van saliendo y jugar incluso para... Vais sacando tonos y demás. La verdad es que es un papel que yo llevo trabajando desde el principio que empecé a utilizar esta técnica, realmente yo creo que está pensado incluso para técnicas secas. O sea, la verdad es que igual le estoy dando un uso poco ortodoxo, pero a mí me viene muy bien, la verdad. Uh -huh. me gusta otros papeles, pero luego el acabado de este es muy muy, muy fino, a mí me gusta mucho. Genial. Bueno, y sí, claro, luego cada maestrillo, como se dice, tiene su librillo, ¿no? Y cada uno sabe las cosas que le funcionan y que le gustan. Claro. Y eso se trata también. Sí, yo, yo en ese sentido, pues, lo que te digo, tampoco me gusta decir, no, mira, es que esto se hace así, no, es que así es como lo hago yo, ¿sabes? Pero uh -huh. yo que sé que cada uno lo hace a su manera y hay muchas maneras de hacer las cosas. Entonces, esta solamente es una de ellas. Por ahí ya va apareciendo el rostro de nuestro personaje, que todavía no se ha dicho el nombre. ¿eh? Lo voy recordando porque todavía nadie ha dicho quién es. Han dicho que sí, que es de Linkin Park. ¿Pero quién? Porque Linkin Park es un grupo. A ver si alguien se atreve a concursar y decir quién cree que es el personaje. Animaros, para darle un poquillo de vida a esto, ya que, ya que no nos vemos. Claro, claro. <risa> Ya va, ya va surgiendo, ya va surgiendo por aquí el personaje de nuevo. Sí, son unos colores, la verdad que son chulos, a mí me gusta mucho. de verdad que llega un momento que cuando tiene una paleta tan limitante, pues lo que te pide el cuerpo casi es colores, ¿no? Pero, pero es uh -huh. una, una gama cromática muy guay, muy, muy interesante. A mí no me gusta mucho esta gama. Y luego en tus dibujos, alguno de estos dibujos que haces le has incorporado, porque dices, como que te quedas con ganas de color, eh, sí. en alguno, yo qué sé, acuarela o algo así, porque también podría ser que encima de siguieras, ¿no? A lo mejor. No, a acuarela no, a mural. Lo que sí que he hecho es, algunos de... Algunas de las ilustraciones que originariamente hice con tinta y lejía, luego llevármelas a ¿Sí? mural y todo eso, ¿no? Pero, Ajá. Es que al final, como te decía al principio, es todo pura retroalimentación. O sea, lo que haces una cosa, se re... lo que haces en una, en una línea de trabajo se retroalimenta con otra y, claro. y así es, un poco. Entonces, yo no sé, un poco también como dicen en el refrán ese de la cabra tira al monte, pues al final <risa> acabas yendo a la pared y, y eso. Bueno, súper eh, decías que tenías una web, ¿no? Sí, está... Bueno, Lo digo para que sí, la, la, un poco la digamos por allí que quien quiera seguir viendo trabajos tuyos y quiera indagar un poquito, pues que tenga ese contacto, ¿no? Sí, sí, claro. Por supuesto, está, está en la bio del, del Instagram mío como es un poco más complicada es otestaff.com entonces eh, la puedes ¿Vale? llamar, si no está, está en la bio por ahí. Esto ya va quedando guay. Qué buena pinta. Sí, la verdad es que eh, francamente es una técnica que tenía un poco abandonada y la he empezado a retomar un poco con todo esto de la cuarentena y todo el rollo, como no, como no se puede pintar en la calle y todo eso. Claro. Pues me... Mira, por aquí me preguntan que si eres de Madrid. Yo soy de Navarra, pero llevo en Madrid desde 2011 o sea que... Ah, por eso ha habido por ahí algún compadre que te ha dicho vente para Navarra, que te echamos de menos. Ah, pues puede ser porque es que claro, es que además no, no voy pues desde febrero, claro, porque, porque no se puede, ¿sabes? Pues estoy deseando. claro, bien, claro. Para... Estoy deseando también. Pues por ahí alguien te ha dicho que, que tiene ganas de verte. Hombre. Seguro que yo también. No, no sé quién es, pero me imagino que también. <risa> y dicen por aquí que sí es Sinova Mike Sinoda, correcto, sí señor Un artista multidisciplinar sí, eh. de la cultura urbana. Y nada, lo elegí por eso Como era, esto es el sitio Urban Fest Pese a lo atípico del formato Entonces pues <risa> Este dibujo por ahí empezado Y pensé pues eso que Encajaba un poco dentro de lo que es la temática urbana y tal, este es un crack. El, el Maximo ¿no? hace de todo: ¿eh? pinta, músico, MC también, como sabéis, tiene el grupo ForMino. La mayoría de gente conoce por Linkin Park, pero también. también hace de todo, ¿no? ForMino, sí. Pero un poco de todo, no, la vale. verdad, es, que es un tío interesante. Mira, que preguntan por ahí algún cotilla que no sé quién será que, que, que tienes pensado para ahora cuando puedas salir a la calle que si tienes algún proyecto por ahí en mente Juan claro que tengo muchos y muchos parados de hecho eh, yo tenía bastantes proyectos antes de que estallara el apocalipsis pero estalló el apocalipsis y, y se aplazaron afortunadamente la mayoría de ellos están aplazados y no suspendidos algunos ha suspendido también pero pero hay muchos que están aplazados, entonces ahora mismo es como que está toda la gente como loquísima queriéndolos sacar ya antes de que vete a saber qué pueda pasar en octubre y, y todo eso. ¿no? Así que ahí estamos, yo creo que, que va a haber algunos días así interesantes que se va a juntar todo lo que no ha salido hasta ahora pues se va a juntar de repente y verás tú qué risas luego corren a prisa no ¿Eh? claro no, joder, pero sí, no, todo a la vez y... claro, pero hay muchas ganas yo creo que hay tantas ganas que pff, lo que lo que me eches y como yo pues muchos compañeros y compañeras igual claro genial sí eso está claro cuando hay ganas sobre todo toda la parte yo creo no del mundo del arte yo pienso que no pues eh, arte teatro eh, todo se ha bloqueado mucho y ahora tenemos que, que dar mucho apoyo a los artistas porque en este tiempo pues eh, yo creo que, que muchos han han tenido que retrasar sus trabajos incluso lo que tú comentabas no han anulado muchos trabajos entonces sí. pues Sí, está complicado. está complicado. Por eso, mira, a mí lo que me viene muy bien es que lo bueno y lo malo de hacer muchas cosas es eso. Lo, lo malo, pues bueno, que está siempre a tope y, y, que, y que tienes que currar mucho, que tienes que currar el triple, el cuádruple o lo que sea. ¿no? Pero lo bueno es que cuando se te cierra una vía, pues bueno, siempre puedes tener otra. Entonces, yo eso es lo que lo que he aprendido un poco de esta cuarentena de que hay que tener siempre muchas vías abiertas para no quedarte nunca totalmente parado, ¿no? Uh -huh. Pero claro, en muchos casos eso no, no es posible. Ese es el También tiene esta técnica, ¿no? Un poco de es que como lo voy mirando, y va surgiendo, me ha recordado a la fotografía. Porque es como cuando la metes en el líquido, ¿no?, y, y van surgiendo las, las manchas de la, de la fotografía, ¿no?, el papel fotográfico. Y es, es eh, tiene, tiene un símil, ¿no?, un poco, ¿no?, pues, de, de todo... Claro, porque la... pero eso lo sabes tú porque tú has revelado en analógico. Habrá gente, millennials, que nos estén viendo que dirán, pero ¿qué dices? Si la fotografía <risa> no tiene un botón y, y lo que importa son los píxeles... Pues, efectivamente. Yo yo también he hecho revelado analógico de este, eh, con la luz roja y todo eso, ¿sabes? Está muy guay. Sí, y, está muy guay. Y es que también tiene... Es, es química también. Eh, de hecho, hay uh -huh. muchas muchas historias que se utilizaban para revelar en analógico que claro, ahora están prohibidas, que eran con óxidos de plata, ¿no? O algo así, no sé. Pero tiene mucho de química la, la fotografía. De, analógica, claro. Uh -huh. Y de física. La verdad es un que sí poco... Bueno, es un mundo en la fotografía analógica. Tiene tiene su magia también, ¿no? La luz... Pues como claro, le, sí. es que, como tú estás haciendo, que estás ahora como si estuviera funcionando una, una ampliadora, ¿no? Estás dándole luz donde donde tú crees que tiene que tener luz el dibujo, ¿no? Sí. Sí, no, la verdad es que, como dices, la, la fotografía analógica tiene un encanto que, sin quitar mérito a la digital, que, que también te ofrece cosas que, que la analógica jamás pudo ofrecer, ni a hacerla, pero la, la fotografía analógica sí que es verdad que tiene algo, tiene una magia ahí. Sí. Mira, por aquí ese capitán ahí, <risa> ella, sabes, seguro que te conocen. Seguro. <risa> Bueno, bueno, eso ya tiene... Ya tomando... ya ¿Qué, qué, qué, qué pasa ahora con, con los escépticos que decían que la había cagado? Pues no, ¿eh? <risa> pues pues todavía, no, Al menos, vamos, espérate. Entonces ahora voy a coger un poco de agua. Qué chulada, dicen por ahí. Qué chulada. Sí, como podéis ver, el papel este es que, a ver, efectivamente es frágil. O sea, yo para alguien que empezase a pintar con esta técnica no, no se lo recomendaría, francamente, porque se lo va a cargar. Pero, ¿veis qué texturas más, más interesantes? A mí me gustan. Este papel casi parecido a un lienzo, ¿no? Yo creo que es por el alto porcentaje de algodón que tiene. Yo quería solo Ajá. un papel con mucho algodón para, para hacer esta técnica. Sí, la verdad que es súper bonito ver las, un poco las calidades, ¿no? Lo que tú cuentas, ¿no? Las todos los tonos que van apareciendo, ¿no? Que, que está muy guay. Claro, hay que tenerlo. Es ir jugando un poco, como os digo, ves, ahora mismo estoy echando agua solo para, para volver a encender, digamos, un poquillo esto. Eh, y como os digo, a mí, a mí me gusta mucho, por ejemplo, todo lo que no. Es que para que veáis lo, lo, lo distinto que es con, con lo que hago, por ejemplo, con postgrafito iconográfico, que no uh -huh. utilizo trazo casi, me gusta que la línea esté limpia, impecable. Aquí es que es uh -huh. casi todo lo contrario. Utilizo trazo, me mola que haya estas texturas así un poco más. Eh, no sé, imprevistas, digamos la verdad es que cada, cada técnica y cada cosa pues, te, te aporta cosas distintas y, y eso es lo guay pues sí lo que tú dices también no poder moverte en diferentes técnicas que además te ofrecen cosas muy distintas entonces pues bueno tú como artista también pues no, no te aburres nunca no y estás ahí siempre experimentando y y vale. haciendo cosas diferentes Claro, lo que no te da una, te lo da otra, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, yo creo. Si no, pues sí. nos montaríamos una fábrica de galletas y haríamos siempre las mismas galletas, ¿no? Claro, total. Esto creo que va quedando interesante. Sí, sí, sí. Yo lo que hago, o sea, la tinta ahora está, la lejía, perdón, está ahora ahí activa. Entonces yo lo uh -huh. que hago es, como no quiero que se extienda mucho más, he hecho agua y lo que va a hacer es cortar un poco. Uh -huh. Trucos de la abuela, ya sabéis. Bueno, aquí se pueden hacer... Es verdad que lo, lo que os decía al principio, que es una técnica muy limitada, pero tienen muchas más posibilidades de las que yo estoy haciendo aquí. Por ejemplo, se puede coger un cepillo y salpicar, queda muy guay, uh -huh. que director, lo, lo, lo he hecho bastante. Te tienes que poner gafas y eso, ¿sabes? Para, para no liarla. Y para no, protegerte no, un poco. Pero queda súper guay los, los salpicados y, y esas cosas. Y se le puede echar sal también, que es algo que ya se hace con la acuarela. Que afectan unas sí, texturas como cristalizadas, muy guapas. En fin, a ver, hay posibilidades, ¿eh? pero en general yo diría que es una técnica limitada y, y hay que decirlo sin, sin ningún complejo. O sea, tiene limitaciones, cromáticas, lo que sea, pero dentro de esas limitaciones, o sea, yo creo que son las propias limitaciones la que la, que la hacen interesante y, y la que le aporta belleza, ¿no? Claro. Es que también muchas veces menos es más, no hace falta tener una paleta completa para pintar algo interesante, ¿no? Entonces. Ver, pues, uh -huh. Si es que de hecho eso es el, el reto creativo, o sea, a mí lo que. Para, para mí el punto de partida, y eso, mira, lo puedo aplicar incluso al diseño gráfico también, me da igual. El arte urbano, esto, el diseño gráfico, para mí el punto de partida es el reto siempre. Si no hay reto, no sí. me motiva, o sea. Te quiero decir, ¿qué? O sea, ¿cómo decir? Píntate estas cuatro peras y que queden igual. Pues tú dices, joder, si ya sé cómo van a quedar las cuatro peras, chico, pues sácale una foto si quieres, pero a mí no me motiva personalmente, ¿no? Uh -huh. En el espacio público igual, pues igual me motiva que haya un saliente y, oh, ostras, qué guay, con este saliente se puede hacer cosas, ¿no? Con esta técnica igual, pues dices, hostia, a ver, sí, estoy limitado en cuanto a gama cromática, efectos, cosas pero pero puedo hacer malabares también con estas con estas limitaciones ¿no? y luego también eso es algo no también un poco de la cultura urbana no quizá bueno no tengo no tengo muchos materiales pero pero no me hace falta muchos materiales para hacer algo que creo que también está un poco implícito en, en esa parte de la cultura urbana de bueno, hacer arte donde con lo poco que tengo y con lo que y con esta pared que tengo y ¿no? O sea que, que creo que también hay, hay un poco de filosofía ¿no? sí totalmente hasta que se empieza hasta que salen las primeras marcas bueno ahora mismo no no las voy a citar porque es propaganda pero hay muchas marcas eh, muy conocidas en el mercado que, vamos, tienes todos tipos de boquillas del mundo mundial, todos tipos de presiones uh -huh. una gama de colores brutal, pero cuando se empezaba a pintar con aerosoles, sobre todo lo que te digo, te, te hablo de los pioneros, de la gente que estaba muchísimo antes que yo, la gente de la que yo aprendí, ¿no? Eh, uh -huh. pues, que cogían Los sprays que se utilizaban para, para pintar carrocerías de coches, y pues dicen que había colorazos, ¿sabes? Pero eran los que los que eran, no, no tenías una gama de verdes alucinante, ni una gama de azules como la que puedes tener ahora, ¿no? Eh, y eran caros los, los sprites, uh -huh. entonces, caros, como, como tú dices, yo entiendo que siempre tenían que jugar con esa, con esa limitación, cuando empiezas a pintar también de chaval, pues igual, empiezas eh, con los sprays de los chinos, yo al menos empecé esos, ¿no? Que son malísimos. Porque, claro. Pero, <risa> sí. Pero yo qué sé, yo, pues empezábamos con esos, ¿no? Claro, claro. Y, y daban para lo que daban, la boquilla era la que era y, y pues tú con eso tirabas. Pues sí, claro. Sí, bueno, mira, aquí ya también estamos entrando ¿no? en historia un poco eh, urbana, ¿no? Y como los recursos a veces limitados, ¿no? Pues oye, te hacen ser creativo, más creativo, ¿no? Que sí, también era pues, lo que tú comentabas, ¿no? el reto, el reto de hacer algo con poco, pues eh, es interesante, es muy interesante. Claro, pa, para mí es lo más, vamos, para mí eso es lo, una motivación top, eh, yo creo que para muchos artistas también, ¿sabes? O sea, que, que yo qué sé, yo, yo, yo hablo por mí, ¿sabes? Pero que seguro que hay mucha sí. gente que, que, que piensa igual. Y, y eso es que, mira, si, si nos ponemos un poco radicales no y salvando las distancias la música está limitada o sea yo qué sé tú tienes las notas que puedes utilizar también está limitada obviamente sí. la paleta que tú puedes tener ahí es bastante amplia como la que podrías tener con una gama de acrílicos o óleos, leo sí. ¿no? pero la limitación realmente siempre existe o sea no es ilimitado ilimitado no o sea, estará lejos los límites o estarán cerca, pero todo tiene, todo está limitado. Cosas sí. que hay, hay técnicas, hay parcelas que pueden estar más limitadas que otras, pero, pero los límites siempre están ahí. Lo que pasa es que no a, na, a nadie le gusta decirlo, pero todo tiene límites. Uh -huh. Total. Lo que pasa es que lo que queda guay pues es eso, decir, no, es que no, no tiene límites. Bueno, a ver, no tiene límites... No puedes llegar tú a los límites, que es otra cosa. Pero los límites siempre están ahí, todo. Otra cosa es... Hay lo que dicen del universo, no que está en constante expansión. Igual eso no tiene límites. Yo ahí no me meto porque no tengo ni idea. Eso <risa> o sea, no me pongo. Pero no, no, no me meto porque menudo jardín. Pero yo, que sé, yo creo que, que, que sí, joder. Que, que todo tiene... Mm. Límite, al menos un límite abarcable. ¿no? En el caso de esta sí. técnica, pues los límites yo creo que están más cerca que los que puede tener otra técnica, como el acrílico, yo que sé. Bueno, pero, pero es lo que decimos, ¿no? A pesar de eso es, es el encanto que puede tener algo, ¿no? Vale, todavía se dibuja con grafiti, oh, perdón, con, gra, con grafito, con, con carbón, y, y, y en realidad pienso que es porque tiene una belleza en sí mismo, aunque sea, aunque sea limitado, ¿no? O sea que es un poco lo que lo que está pasando aquí, ¿no? Que lo que estamos mostrando que, y que, que con parece. muy poco tenga sus límites, pues pues es que la belleza pues está en su ¿no? y que el reto que para, para mí al menos desde mi punto de vista es que lo, lo, lo importante es que tú conozcas los límites cuando tú conoces los límites puedes empujarlos ¿no? entonces sea con uh -huh. el aerosol sea con cualquier otra cosa tú sabes dónde están los límites vale estupendo pero eso es lo que te puede motivar para jugar para llevarlos hasta sabes para extenderlos de alguna manera o sea tú puedes extender sí. los límites o sea, va, el límite va, va a seguir ahí, ¿no? Pero tú lo puedes extender. Y yo creo uh -huh. que, que para un artista eso es lo, lo interesante. Los, bueno, sobre todo para los artistas urbanos, gente que, que hacemos cosas más, más así, pues jugar con los límites, ¿no? Es de decir, a ver hasta dónde lo puedo llevar, a ver... Para, mira, para mí, de hecho, con el post iconográfico es igual, ¿no? Eh, tú también podrías decir, joder, es que estoy limitado al icono recurrente del rostro, en silueta. Claro que estás limitado, porque es un límite que tú te has puesto a ti mismo, ¿no? Pero ese uh -huh. límite es el que te motiva creativamente para, con esas limitaciones, hacer cosas distintas. Uh -huh. Y al menos, pues eso, es mi manera de entenderlo, ¿sabes? Luego ya habrá distintas perspectivas de cada uno y todo eso, pero... Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, bueno, está quedando estupendo, qué bien se ve. A ver por ahí, quien esté por ahí viéndolo, ¿cómo lo veis? Comentar, ¿alguien tiene dudas? ¿Materiales? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué? Preguntar, preguntar. que estáis a tiempo? Muy gentecita Hola, por gente. aquí. Tiempo, tiempo. No sé si se va a cortar el directo porque más o menos estamos... Mira, por ahí ponen, qué pasada. ¿Cómo has hecho las sombras? Yo lo que hago es eso, por sitios que se me han quedado un poco más perdidos o que a lo mejor se ha quedado más uniforme, pues ahora que la lejía por aquí ya, por ejemplo, está parada, pues puedo coger un poquillo de tinta y, y la va a seguir oxidando igual, porque es que la, la lejía en verdad es sal, ¿sabes? Entonces... Uh -huh. o sea, de hecho, si tú dejas lejía que se evapore, sale, sal entonces, aunque esté seca, eh, va a seguir oxidando la, la tinta. Preguntan por ahí que cómo has descubierto todas estas cosas que nos cuentas. Eh, bueno, pues a ver, en verdad, la, la técnica esta me la enseñó mi profe de pintura cuando era muy chaval, con 14 años o así, lo que pasa es que es verdad que es una técnica de, de normal, pues sabes, por la propia limitación de la que hablábamos, se te dice, mira, esto es lo que hay, esto es lo que puedes hacer, echas tinta y destines, ¿no? Y luego yo ya a partir de ahí, pues sí que es verdad que he experimentado y he jugado mucho, o sea, le, le he dado mucha caña y, y eso, el punto de partida es, pues eso, que el profe de pintura me, me dice, mira, existe esta técnica y lo que guay. <risa> y luego a partir de ahí, pues... Es lo que tú quieras jugar y lo que tú quieras eh, experimentar. Si va a seguir oxidando la tinta? ¿Acabará estropeándose con las horas? No. No. No, no llega un momento en el que se seca y se queda así. Sí que es verdad que esto ahora, si yo le dejo, o sea, para mañana, al día siguiente va a estar un poco más apagado el color, va a quedar como más sepia. En lugar de tan, tan amarillo, va a quedar como más sepia. Está guay también, ¿sabes? Pero queda un poquillo más apagado. Pero no, llega un momento en el que se estabiliza, digamos, y se queda ya... Se queda ya así. Bien, mira, por ejemplo, aquí... Bueno. está. Ni, ni, ni la voy a tocar, porque me mola cómo ha quedado tal cual. Entonces, sí, no? ha la... quedado bueno, muy guay. Yo, esa, vamos, la veo vale. genial. Entonces, esas cosas, pues, ves, o sea, yo sabía que aquí iba a meter lejía y le iba a dar una luz, ¿vale? ¿Cómo iba a salir la mancha? Pues ni idea, si hubiera quedado peor, igual ahora estaría metiendo más tinta para rebajarlo un poco y tal, pero ha quedado guay, entonces, pues así se va a quedar. Diego, eh, me anuncian que se va a acabar en directo, ¿te parece que conectemos para el final? ¿O cómo sí, lo ves? No.